Hola ¿Querés estar de este lugar? Sí, pero Brian, vos tenés que obedecerme ya que soy más jajano <risa> Tranquilo Estos dos Bueno, Brian, ¿a qué vamos a jugar? ¿Estos? Sí Espera que configure los botones Sí, ¡Dale! ¡Vos! ¡Dale! ¡Vos! Lo perdiste Esto sí Te voy a hacer perder no, Yo te voy a hacer perder ¿Por qué se van tan lento? No ¿Sí? sé, mira me atravesó el cuello Yo quiero ir más alto ¿Cuál es para ser así? Ah,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 Vas a ver qué voy a traer tu cuello. Ah, porque tienes. Dame un, Dame un besito. Dame un besito. Dale. No, no, andaste. ¿Quién gano Uf, yo tengo lentes. Otra vez tenés lentes como la parte anterior. <risa> ¡Qué mentiras! ¡Una cero! ¡Qué bajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Deja! ¡Asa! Dale, no se vale, se ve así. Eso. Eso. Dale, saca tu. Saca tu brazo. En serio, en serio. ¡Pero! no! Listo, sí, no Juan. No, no, no, no. ¿Qué hiciste? Quiero estar abajo Ah, Ya te quito Ay, qué chiste. <risa> hey, ya te quito atraviesa el cuello Me atraviesa el cuello Tiene lag 3 a 3 Ya te quito si te gana otra vez. No, pero no, no, no, te pongas arriba, quiero estar abajo. Si vos vas arriba, yo me voy abajo, eh. ¿Por qué está aquí? Mira cómo el bote. Algo mira. Mira cómo. A ver el quién no es más fuerte. Yo soy más fuerte. A ver el qué. Uy, yo so, soy. Soy Robin. No, soy. No, no, no, no. Una se... Jeje. Jeje. Brian. Jeje. <risa> ¿Eh? Jeje. Eso te pasa por un ¡Dale! Eso te pasa por burlarte, ¿eh? Eso te pasa por ser malo. Eso te pasa... ¡Ay, dale! <risa> Caja, eso te pasa por no ten tener cuidados. mami, Eso te pasa por un larte Brian, debido a las circunstancias medias, tenemos que realizar en un contexto de contralización para los medianos promedios. Mm -hmm. oh. ¡Corte! ¡Corte! ¡Gano! ¡Oso! ¡No! ¡Oso! ¡No! ¿Por qué? No. ¡Mira cómo voy a gritar! ¡Mira! Oh, oh, oh, oh. ¡Yo soy el chico grande y borroso! ¡El nene pequeño! ¡Para, para para Viste ¡Oh! como el chico Dice Dice, ah. <risa> Ay, no, no, más alto no, mundo? no, no, no, no, no, Ah, no, Nunca no, el codo ¡Ajá! no, no, no. Entonces vos no, Eso es tocarte el cuello. ¿Acá? Mejor dejarlo para otro día. Poné acá, Franco.